Hola, en este video voy a explicar cómo realizar la etapa 3 del proceso de certificación para facturación electrónica la cual corresponde al intercambio entre contribuyentes entonces hacemos clic en la etapa 3 básicamente lo que debemos hacer es descargar un archivo de envío de TED de impuesto interno y generar las respuestas correspondientes para ese archivo que nos envía en este caso el proveedor que es impuesto interno entonces para eso vamos a factura electrónica, a la de certificación y hacemos clic en intercambio de información Acá hacemos clic en Bajar archivo XML de envío ET", Y debemos colocar el root de la empresa Confirmamos empresa Solicitamos archivo y descargamos el archivo y eso nos va a bajar un archivo Que es este que está acá Que vamos a dejar en la carpeta de intercambio ¿Bien? Ese archivo de intercambio Es el que nosotros debemos colocar En la página de libreta en la etapa 3 Entonces Lo colocamos acá En el emisor esperado debemos dejar ese Ya que ese es el root de impuestos interno Con el cual debemos probar y en receptores esperados colocamos el receptor de eh, nuestra empresa que estemos certificando. Luego seleccionamos la firma electrónica y colocamos la contraseña de la firma. Finalmente generamos el XML con la respuesta a los envíos. Esto nos va a bajar también un archivo que contiene adentro tres archivos, donde cada uno de estos archivos... Es, se deben subir en puesto interno y son las tres posibles respuestas que se pueden obtener para un envío de T. entonces ahora vamos a proceder a subir estos archivos. Debemos hacer clic en cerrar, volver, volver y ahora hacemos clic en subir archivo que me dé la respuesta de intercambio. Colocamos Ruta de la Empresa y aquí tenemos las, los tres archivos que debemos subir. Entonces, simplemente los subimos en el mismo orden que están identificados. Uno, el 2 y el 3 y hacemos clic en subir está ok está ok y está ok y con eso cumplimos con la parte 3 que es el proceso de intercambio si queremos verificar que cumplimos con esta etapa lo que podemos hacer es volver, ir al menú de facturación también eh, ambiente de certificación y ver el estado de la postulación entonces acá revisamos el estado de la postulación y podemos ver que ahora la empresa ya no se encuentra en la etapa 3 de intercambio, sino que ahora se encuentra en la etapa de documento impreso, que es la cuarta y última etapa que vamos a explicar en el otro video. Entonces, aquí en este video que mostré, cómo realizar eh, los 3 XML de respuesta a partir de un envío de TX genera impuestos internos y cómo subirlo para poder pasar la etapa 3, que es la etapa de intercambio. Muchas gracias.